Concejala, lo que, lo que no hay en el expediente no existe. O sea, que usted, usted me puede contar lo que quiera, pero no constaba informe alguno ni de recursos humanos de Zaragoza de Vivienda ni de la Oficina de Recursos Humanos sobre las bases. O sea, ¿esto que se publicó en el Heraldo es una omisión? ¿Existe un informe que no ha sido unido al expediente? ¿Qué pasa? ¿Eh? Luego, ¿Al final resulta que mentimos nosotros? Vamos, por favor, vamos a ajustarnos a lo que hay. Y si el expediente no hay... No me sirve de nada decir que se habló con recursos humanos, se habló por teléfono, era una conversación sobre qué versaba. ¿Hicieron algún apunte, alguna recomendación? ¿Fue seguida esa recomendación o no? Es más, la ficha descriptiva de la creación de ese puesto en nada recoge los requisitos que exigen las bases, unos requisitos que además son excluyentes y que impiden tener acceso al proceso selectivo. Y como ejemplo, es la primera vez que veo yo en una oferta de empleo en el Ayuntamiento un requisito de idiomas B1 en francés y en inglés. O sea, es una titulación tan baja en idiomas que nadie la recoge. ¿Qué sentido tiene incluirla? ¿Qué es para que se adapte a la persona que al final va a ser elegida? Hombre, un B2 sería lo mínimo, ¿no? Para un salario de 52.000 euros y unas responsabilidades. O ninguno, ya que la ficha descriptiva no recoge la necesidad de manejo de idiomas. Lo mismo podríamos decir del requisito de la experiencia laboral, recogida de forma tan específica que es difícil, por decir imposible, de cumplir. Y, como hemos dicho, además, son, es, son requisitos excluyentes, no formaciones o experiencias que luego se valoren para aumentar la puntuación. Por otra parte, no se especifica en qué consiste la prueba teórico-práctica, no se especifica en qué consiste la prueba de cuántas preguntas ni el tipo de preguntas que lo van a componer ni cómo se va a puntuar más allá. De, de que esa prueba tenga un valor de 50 puntos. Tampoco consta un temario concreto, se, aluce, se hace alusión a temas generales, pero no existe un temario específico ni público y, por si fuera poco, lo que se ha comentado, ¿no? que de los 10 puntos de la entrevista el autonombrado director del comité de selección, que es el señor gerente, se reserva cinco puntos. De las diez personas que concurren a este proceso, solo una cumplía los requisitos. ¿vale? Aquí está la ciudad de Zaragoza, un puesto de director técnico de una sociedad municipal con prestigio, solo una persona cumple con los requisitos. ¿Cómo es, cómo es posible esto? ¿no? ¿Dónde está el principio de igualdad, mérito y capacidad en esta convocatoria? ¿O se ha elaborado ya para, para hacer una criba previa a ese proceso de selección para que solo quedara aquella persona que al final ha sido la, la elegida? En el acta de exclusión de los otros nueve candidatos. No se explicitan las razones para esta exclusión. El acta solo recoge la exclusión de los candidatos sin indicar los motivos de la misma. Y el candidato, ya lo hemos dicho, durante 14 años, compañero del actual gerente en dos empresas, siete años en una, siete años en otra, y que si compartimos el currículum, que es público en las redes y en las bases de la convocatoria, coinciden como dos piezas de puzzle con lo prescrito en esas bases.